¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper, súper, súper bien el día de hoy Déjenme verificar que todo esté conectado porque el otro día no estaba Ok, espero que estén súper bien el día de hoy, súper contento. yo estoy muy emocionada ah, ¿Por qué? Pues porque va a llover y llovió todo el día y me desperté tarde Cosa que hace mucho que no hacía, me despertaba a más tardar, así más, más, más por más tarde que me durmiera, a las 9 de la mañana yo ya estaba despierta, entonces hoy me pude levantar un poquito más tarde. Estoy súper descansada, yo creo que por eso estoy de buenas. Y bueno, el día de hoy les tengo un videito Que de hecho yo subí este video en TikTok. O sea, no este video pues, o sea, hice un, unos TikToks, dos nada más con respecto a este tema. Esos videos tienen un millón de visitas Entonces me pedían como mejor explicación Y yo decidí traerles este video en YouTube Por si, yo sé que muchos no me siguen en TikTok Porque muchos no andan manejando TikTok Lo cual está perfecto Pero eh, es un caso que pues está así como que Veo que lo comparten mucho Les digo, o sea, ese video en eh, TikTok me llegó a mí a un millón de, de visitas, más de un millón Y eh, veo que en Facebook comparten y comparten y comparten en varios grupos Entonces dije, bueno, se los voy a contar por aquí Por si hay personas que son de Jalapa, Veracruz, vayan a verificar Me manden fotitos y si consiguen a la muñequita, pues me la traigan <risa> Me acaba de decir mi reloj que me ponga a respirar Yo creo porque no sé, yo no sé qué sintió que se está yendo el aire por estar hablando tan tan fuerte o no sé pero bueno entonces el día de hoy eh, les voy a traer este caso así que acérquense comidita ¿qué más yo les puedo traer un cafecito calientito si hace calor por donde ustedes están un chocolatito caliente si están en un lugar donde hace calor pues un frappé ok entonces bueno los quiero mucho ahora les voy a decir ¿Se acuerdan? En el video pasado, si no lo han visto, váyanlo a ver para que entren en contexto de por qué les digo que yo soy la gemela maldita y la que anda por ahí es la gemela buena. Vayan a ver ese video. En ese video yo les hice una dinámica en Instagram que estuvo bastante padre, les gustó a muchos, donde yo pone una imagen así, rapidísimo, pero les avisé así de que una, 2, 3, ahí va la imagen y las personas que lograron verla, tomarle screenshot, me mandaron eh, screenshot, ese screenshot por Instagram y yo les envié a, a las 20 primeras personas que me enviaron un audio saludándolos y así, entonces esta vez lo vamos a hacer igual solo que vamos a hacerlo un poquito más difícil no les voy a decir cuándo se va a aparecer la imagen no tiene nada que ver con las imágenes que les voy a enseñar del caso sino va a ser una imagen mía, no les voy a decir cómo pero eh, los que logren captar pues me la mandan por Instagram y les digo, a las primeras 20 personas que me manden, les voy a mandar un mensajito de audio, si sí, cumplo y les dejé las pruebas por Instagram. Así que, bueno, ahora sí, síganme en mis redes, tengo TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y vámonos directo con este video, no antes, sin suscribirse, antes de que se vayan ya para llegar rápidamente a los 900 mil fantasmitas. Vámonos directo ya. Ok, bueno, como les comenté, eh... Yo creo que en todas las ciudades, no importa dónde ustedes estén, sea en México, en cualquier estado de México, en cualquier parte de México, en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, donde sea que ustedes estén, yo creo que siempre en todas las ciudades hay una casa, un edificio que esté abandonado y que ustedes sepan que está abandonado y que pues la gente pasa por ahí, pues las cosas siguen abandonadas, dice así como ah. como por ejemplo en Manzanillo aquí dentro de México, es una playa hay un hospital entero abandonado abierto al público, o sea tú puedes pasar a investigarlo, si me hubiera gustado ir, no llevaba equipo suficiente cuando fui a Manzanillo y además yo les he dicho a mí me dan más miedo los vivos que los muertos, así que pues no, no fue una opción, pero me gustaría regresar con equipo eh, bien para explorar pero bueno, entonces les digo Esto ocurre en Jalapa, Veracruz ¿Qué es lo que pasa? Bueno, les voy a enseñar una imagen O sea, les digo Este es un edificio que está totalmente Abandonado, pero algo raro Pasa ahí en ese edificio Obviamente, si no, no estaría en este canal Si algo raro no estuviera pasando Pues no tendría caso que yo lo estuviera diciendo Así que ahí les va Ajá, como lo están viendo Hay una pequeña niña Ahí en un edificio abandonado, semi-quemado, uh, totalmente destartalado, bueno, no está destartalado, pero pues, sí, así como todo abierto, bla bla bla, ok, y ustedes se preguntarán, ¿qué? Si nos acercamos un poco más de cerca, podemos notar, en realidad, ¿qué es esa disque niña? Es una muñeca vean esta imagen cómo está como agarrada a lo que es el barandal pues de los balcones de pues sí, de este edificio, con un como suéter, camisa, chaleco, no sé la tienen agarrada pues para que no se vaya para atrás o no se vaya a caer con la lluvia, aire, lo que sea pero vean la cara, está como, está como quemada de los ojos la verdad sí está bastante tétrico, imagínate que tú vas caminando no sé, 9 10 de la noche por aquí, de repente ves esa mona y yo creo que sí te anda dando un infarto. Aquí la cuestión es ¿por qué está eso ahí, verdad? O sea, es obvio que alguien la acomodó y la agarró con eso para que no se cayera. Aquí les voy a decir lo que yo leí. No hay versión, es lo mismo que les dije en TikTok, no hay una versión que esté comprobada. Todo es lo que yo leí, lo que sí yo pude investigar o lo que sea. Y pues son muchas teorías. Esta fue la que más se repitió, por lo cual es la que yo les cuento. Pero hasta el final les voy a decir. Porque hubo gente, ya saben, de que no es cierto, eso es mentirosa, investiga. A ver, por eso les estoy diciendo. Esto fue lo que yo leí de gente de Jalapa. Yo no soy de Jalapa, yo soy de Michoacán. Y eso está en Veracruz, estamos bastante lejos. Entonces, esto fue lo que yo leí de la gente que vive cerca. Se supone que en este edificio vivía una familia completa, o sea, mamá, papá y una niña. Pero el papá sufría de algún tipo de enfermedad mental, ok, que se mantenía un poco controlado y demás, pero eh, como que tomaba, o sea, tomaba alcohol y cuando tomaba esa enfermedad como que no era muy controlable que digamos. Entonces ellos vivían ahí en, en este edificio como de departamentos y oficinas, cuando pues, una noche uh, pues, el papá tuvo una crisis muy fuerte de su enfermedad mental. Lo que pasó fue que primero mata a su esposa, o sea la mamá de la niña, y después se va contra la niña y también tiene el mismo fin. Es decir que las dos, las dos niñas, las dos mujeres, pues fueron asesinadas por el mismo señor, por su papá y por su esposo, ¿no? Obviamente lo agarra la policía, se lo llevan a la cárcel y cuando está en un juicio, ustedes saben, y si no saben aquí les cuento, que cuando una persona comete este tipo de crímenes súper graves, pero eh, pues sí si efectivamente tiene alguna enfermedad mental, puede usarse como un fundamento para que no le den cárcel y esto fue lo que pasó supuestamente, pues, eso usaron para defender a esta persona de que sufría de alguna enfermedad mental y pues que realmente fue como una psicosis lo que le había dado cuando hizo estos ataques, pero pues que realmente no era una persona peligrosa, por lo cual lo dejaron irse, o sea, no lo metieron a la cárcel. Entonces, ¿el qué hace? Pues regresa a su casa. ¿Cuál era su casa? Pues este edificio. Llega a este edificio, Obviamente ya con las consecuencias de sus actos encima, de que no está su esposa, de que no está su hija, y este señor no puede con la pena. ¿Qué hace? Pues que esta es una muñeca que tenía la hija, ¿ok? Entonces pues como que el señor la utiliza como si fuera su hija, es decir, como que la saca al balcón, la mete, la cuesta le da de comer o la sienta mínimo en la mesa o cosas así... Y es por eso que esta muñeca está en el edificio. Pero el señor, eh, conforme va pasando el tiempo, pues no puede con la pena de la pérdida de su hija. Y lo que hace es irse. Supuestamente le había dicho a varias personas de que se iba a ir a otro estado donde tenía familiares. Pero realmente nunca, nunca se supo qué pasó. Algunas personas dicen que se colgó en el sótano de este mismo edificio. Algunas personas dicen que saltó del, del edificio. Pero, o sea... Lo que haya sido, no se supo qué le pasó al hombre, o sea, después de que dijera, no, es que fíjense que no puedo yo con la pena, o sea, no, no, no, ya no se supo más. El edificio quedó totalmente abandonado, pero aquí es donde pasa esto, esta niña está acomodada, bueno, esta muñeca pues de niña está como acomodada así. A pesar de que saben los vecinos de que está abandonado el edificio, se siguen escuchando ruidos, se siguen escuchando risas, pasos y gritos como de una niña, a pesar de que pues no hay nadie allá adentro, golpes, o sea, ruidos muy fuertes. Entonces, era lo que yo leía. Si esta no es una versión oficial, si esto es una leyenda que alguien se inventó, porque hay una casa muy famosa que es la de las ánimas, creo que en Veracruz, creo que sí se llama la de las ánimas. Eh, esa sí es como de una leyenda súper conocida. Esta decían, no, pues es que esta la acaban de sacar y no sé. Suponiendo que sí, que la acaban de sacar, lo que dicen los vecinos es, miren, como haya sido, los ruidos se escuchan porque se escuchan, ¿ok? Se escuchan ruidos, se escuchan golpes muy fuertes y todo adentro de un edificio que... No tiene nadie, llaves, nadie ha entrado y de que está así abandonado. Esa es la versión que yo les conté en TikTok porque yo fue lo que leí. Ahora, salieron, tampoco les puedo decir si eso sí es confirmado, salieron personas a decir que pues, ellos fueron como guardias de seguridad, esto la leí en, en varios comentarios, que fue un guardia de seguridad y que lo que pasó realmente es que el edificio se quemó por extrañas situaciones. El edificio se quema y lo único que, pues... Pues no se destruyó tanto, por decirlo así Fue la muñeca Y que las mismas personas que andaban ahí Como que pues arreglando todo lo que pasó con el incendio Fueron los que acomodaron esta muñeca Lo raro es lo siguiente O sea, si se quema todo el edificio Si se quema todo lo de adentro ¿Por qué la muñeca no se quemó? Si la muñeca se hule, Es un plástico que se quema súper fácil Y además solamente tiene como que los ojos negros Como si se los hubieran sacado Y alguien les hubieran barrado ahí cenizas Suponiendo que esa fuera la versión entonces, por una u otra razón está raro, pero lo que sí es confirmado es que los vecinos dicen que sí se escuchan ruidos. Actualmente, no sé qué tan grande se haya hecho el video que hice en TikTok, porque hubo muchas personas que hicieron dúo conmigo que fueron al lugar a investigar efectivamente si estaba eh, la muñeca ahí o no, y creo que algunos dijeron que ya la habían quitado de raíz de todo eso. Pues no se sabe, pero aquí están las fotos de lo que yo les hablé en aquel entonces y son de Veracruz. Eh, en comentario les voy a dejar dónde es la dirección más o menos por lo que leí. Por si sí, pues me digan, me confirmen en este video. Oye, ya fui y pues sí, ya la quitaron. Oye, sí, más o menos yo había escuchado esta historia o algo así, ¿ok? Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Mm, en, fíjense, les voy a contar. En TikTok a mí me... O sea, les gustan mucho los videos que hago cuando hablo de acontecimientos extraños que pasan en ciudades específicas. Por ejemplo, esta vez fue en Jalapa, hice uno de Celaya, Guanajuato, hice otro de San Miguel, de Allende y así. Entonces, pues si les gusta también puedo traer mmm, más o menos así parecido aquí en YouTube. Y bueno, los quiero mucho, espero que les haya gustado, espero que hayan eh, capturado la imagen que les dejé para sus saludos por audio en Instagram. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente, les mando muchos besos, bye.